¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa de Full Heart TV. Vamos a intentar media hora mostrarte lo último en tecnología, en gaming y las entrevistas más entretenidas. Vamos a tener productos en el piso para probar y para mostrarte algo de lo que veremos en el programa, lo tenés aquí. Son un montón de cosas, vamos a meter todo en este primer programa. Pero vamos a arrancar con una entrevista, una entrevista importante. Arrancamos con el uno. Nos vamos a meter en la primera streaming house del país. Una casa que está a cargo de Martín Pérez Disalvo. ¿Sabes quién es Martín Pérez Disalvo? Coscu, al que empezamos a conocer de esta manera. Coscu, gracias por recibirnos en, en tu casa, en tu lugar. Es eh, ¿estamos bien con la hora o es una hora complicada para Coscu? No, no, estamos bien, parece que no, por mi cara de Macrado, pero a ver si uh -huh. no de todos los días. ¿Cómo es un día tuyo? Recién me dijiste 8 de la mañana, pero después me moviste la hora hasta las 11. ¿Cómo es un día de Coscu? Hay dos días de Coscu, día de Coscu Streamer y día de Coscu Empresario, por así decirlo. Y en radio también que están mirando mucho los eh, el streaming de radio, están mirando el número para ver qué mide y qué no mide para seguir hablando de un tema o no. Cosas claro. es lo mismo? Creo que estamos en un ambiente, en una casa que es muy mágica fuera de jugada y sabes que de un punto no vas a bajar. La coquannie es como muy fiel, o más que estés tocando todos los temas que el pibe no quería escuchar, te que va a salir a bancar igual. Cuando pasas un juego, te cuesta mucho menos mantener el stream porque la gente está viendo un juego uh -huh. y está viendo a vos interactuar con un juego. Pero cuando estás solo vos en la cámara y el único ahí, tenés que ver si sos habilidoso o no sos uh -huh. habilidoso y ahí tenés que ver. Eh, de concentrarte todo el tiempo Y ya te digo, un stream de 12 Nosotros hacíamos stream de 18 horas como si nada sí. Porque nos encanta streamear mm. Hacés 18 horas hoy, mañana podés ir a saludar a la familia Comprar un regalito claro. a tu mamá, lo que sea El problema cuando haces IRL Es sí. que, ¿cómo aguantar 18 horas hablando de la vida? Y sí, hay que buscar recursos seguramente Es, eh, es imposible ¿Te acuerdas de tu primer stream? Yo me acuerdo que jugando al LOL uh -huh. me, me encontré con un chabón que era buenísimo y el chabón se me, me hizo, digamos, no se me hizo porque en ese momento nadie se me quería hacer amigo. Uh -huh. Al contrario, yo estaba como mendigando ahí amistades <risa> en el LOL, en la grieta del invocador. Y me dice, después de jugar, no sé, todos los días como amigos, nos hicimos amigos, me dice, chile, vos sos muy gracioso. ¿Escuchaste hablar de Twitch alguna vez, de los streams? Le digo, no, no tengo ni idea. Yo jugaba al fútbol hace unos años, uh -huh. me dijeron que era malísimo, me puse a, probar, a fútbol con la computadora pero estés frustradísimo. Me dice, no, no, vos tenés un don, en serio, vos prendés la cámara, vas a hacer reír a todos. No tenía ni cámara yo. Y había una comunidad que yo estaba, que era una comunidad, poner no sé, de 3.000 personas en un grupo de Facebook, uh -huh. y yo tenía buena onda con todos los pibes de la comunidad. Éramos 10 por ahí, los que venían a verme en el stream, 10, 8... Y yo hacía boludez, se trataba de Había 10, 8 personas que sí, te miraban. Sí, 10, 8. Que sin ir más lejos, uno se pone a pensar. La otra vez vi un tweet de un chabón sí. que dijo Twitch tiene que darle más bola a los streamers chicos. Bien. Porque qué pasaría si vos sos el maestro de una clase y tenés 10 alumnos en tu salón sí. escuchándote. ¿Vale o no vale? Sí, Vámonos. ¿Alguna vez hablaste con José Twitch? No, José ¿Te Twitch. Se llama José Twitch. ¿Tiene ese celular que tenés por ahí escondido, José Twitch? No, no, José Twitch está inalcanzable. ¿Sí? José Twitch, creo pero que Pero algún es un primo un, de Argentina. Es un oriental. No, sí, primo de Argentina. Primo de Argentina, de Argentina te hablando sí. todo el tiempo. Y pensá que para los primos de Argentina, nosotros somos eh, los más grandes de toda Latinoamérica. Claro. Lejos, pero lejos. No solo estuvo buenísimo estar en la streaming house, sino también todas las cosas que Coscu nos va a ir contando a lo largo del programa. Y me parece que el programa que viene vamos a tener algo más de la entrevista con Coscu, el número uno del streaming de la Argentina. Estuvimos hace poquito en Berlín, nos fuimos a Alemania para la feria IFA, la más importante de tecnología de Europa, y fuimos a buscar especialmente el contenido que tiene que ver con el gaming. Siguen insistiendo con la realidad virtual, pudimos probar este gol, un gol que tiene las palancas típicas de un gol, pero con la posibilidad de utilizando las gafas de realidad virtual poder encontrar a esos jugadores y tratar de jugar en realidad virtual. La verdad que esto es muy bueno, es una buena aplicación. Pero como analizábamos también cuando fuimos allí, la realidad virtual sola no sirve. Por eso es que vimos que le fueron sumando distintos sensores. Ahora me van a ver jugando al fútbol también. Sensores en los pies, sensores en los brazos, también en la cabeza, cámaras. Esto es lo que les contaba, es el, el Galaxy Football. Podías atajar un penal o patearlo. Y todo esto era detectado a partir de la posibilidad de tener sensores de movimiento en los brazos, en los pies, en la cabeza y una cámara que detectaba en qué lugar nos ubicamos. ¿Vimos mucho de realidad virtual? Sí. Tal vez no tanta como otros años, pero sí en lugares puntuales donde se intentaba llevarla al juego. Esto es un partido de ping-pong, estas son unas gafas que tienen incorporado un sensor de movimiento, que tienen doble control para poder controlar con una mano la, la pelotita y con otro la, la paleta para poder jugar al ping-pong. Dentro de uno de los puestos nos encontramos con esto, el, el Forza Horizon y una competencia, un piloto que te desafiaba y que si le ganabas ibas a tener un eh, premio particular. Las grandes compañías tenían también su sector dedicado al gaming, de hecho esto que estamos viendo es el stand de Samsung en el que los monitores curvos de QLED, esta tecnología que ellos vienen moviendo hace mucho tiempo, fue la protagonista, monitores curvos, ultra wide y veíamos allí los de 34 pulgadas. Sensores de movimiento también, no solo para jugar, sino también para hacer ejercicio. Y mostrándote la precisión de, como pueden ver en el monitor, cómo se detecta cada una de las partes del cuerpo y el movimiento también. Esto era una especie de muestra de lo que se podía hacer o las aplicaciones que se podían generar a partir de la detección de movimiento. ¿Qué estaba capturando eso? Simplemente un celular. Eso es lo que quería mostrar, cómo desde un celular se puede tener ese, ese contenido y analizar ese contenido como es el, el movimiento. Este es el lugar que les comentaba. Un puesto con varias Nintendo Switch para jugar, por supuesto Nintendo presente y también puestos con máquinas, en este caso con un torneo de PES 2018 en el que podían participar las personas que estaban en la feria. Especial atención a lo que es el contenido de gaming En una feria, una feria de tecnología, que se realiza desde 1924, en la que estuvo Einstein, que había comenzado como una feria de radiofonía y que sin embargo se fue transformando en una feria de consumo. Es la feria donde los alemanes van a buscar los electrodomésticos que van a utilizar el próximo año. ¿Eh? La familia alemana está presente para ello. Y que no pudieron obviar y tuvieron que generar un espacio de gaming, que seguramente con el correr de los años se irá ampliando. Cerramos el primer bloque. En un ratito se viene una entrevista y muchos productos acá en el piso para poder probar. Y además, la segunda parte de Coscu y el Coscuano. Seguimos en Full Heart TV y tenemos un invitado de lujo en nuestro primer programa. Le pedí que trajera todo esto. Es Maxi Hernández, director regional de Logitech. Gracias por venir. Contanos, hablo de Logitech pero veo otras marcas. Veo Astro, veo Ultimate Ears, vi algo de Jaybird por ahí. Eh, ¿Por qué cuando hablamos de Logitech tenemos que hablar de todo esto que vamos a ver en un ratito? Bueno, primero gracias por la invitación. Un no, placer estar en el primer programa. Y bueno, como bien decís, Fer, eh, está cambiando, el mundo de la tecnología está cambiando. Uh -huh. Logitech es el líder mundial en periféricos y como líder mundial en periféricos, el foco de la compañía es estar presente en todas las necesidades del consumidor cuando interactúa bien. con su hardware. ¿Qué pasa? Hoy eso cambió y su hardware ya no es su hardware, es la nube. Ah. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para interactuar con ese consumidor? También viene aparejado con un cambio de paradigma. El paradigma viejo era que una sola marca cubría todos los segmentos, eran conglomerados. Sí, y era raro también, porque tenías una marca que tenía un montón de productos y un montón de especialidades y uno decía, ¿pero en qué son especialistas? Claro, qué ¿Para saben? qué consumidores van? ¿De qué saben exactamente? Totalmente. Entonces, hoy esa relación entre el consumidor y la marca cambió mucho. O sea, uh -huh. la marca, el, el, el consumidor principalmente, no la marca, lo que busca es encontrar productos y, y, y marcas que representen sus intereses. O sea, busca diseño, uh -huh. busca calidad... Y está asociado a una marca, no, no sí, solamente a sí. un producto grande. Te ¿no? iba a preguntar, son una marca de tecnología, pero también una marca de diseño. ¿eh? Exactamente. En el packaging, en los productos, que vamos a empezar a ver. Lo último que llegó a la Argentina es esto, Astro. si no me equivoco, Astro. Tenemos dos, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a arrancar Modesto. Vamos a arrancar Modesto para nada porque es un gran producto. No vamos a hablar mucho de precios, pero sí el de más bajo precio. Astro A10. Y te lo voy a pasar y me vas a contar y explicar Dale. para quién es este producto y qué características tiene. El A10 eh, es un auricular de gaming, obviamente, está sí. pensado en la resistencia. Mira esto, o sea, uh -huh. no solamente la calidad. Está pensado de que vos estás en tu casa, lo estás usando y lo puedas mutear automáticamente. Entonces, cuando vos levantás se mutea. el micrófono, se mutea automáticamente. Entonces, no tenés que necesidad de estar ni apagándolo no. ni nada. La calidad de sonido es excelente. Bien. Bueno, viene con su versión para PlayStation, viene con su versión sí. para, para Xbox y también funcionan con PC. O sea, todos funcionan con Yo me compro este auricular, ¿sí? Que tengo la marca por acá. De PS4 acá ya, La marca simplemente es para ordenar al consumidor Cuando va a la góndola y dice mira Yo tengo una Play y quiero usar un auricular que sirva para Play Bien. Entonces ahí lo tenés Esto está llegando a la Argentina sí. eh, A un precio que se había modificado En los últimos tiempos Han cambiado los números, ¿no? También es bueno destacar que, que Logitech En todas sus líneas y en todas sus marcas eh, Los precios son convertidos a pesos relativamente muy similares a lo que vamos a encontrar en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, es una decisión de la compañía. Eso. Claro. Entonces, nos da la posibilidad de, de, como consumidores en Argentina, acceder a productos a precios acomodados a lo que es la realidad. Vamos a ver ahora el A40, a el a otro 40. producto. Este está personalizado para Xbox, pero como... Dijo Maxi recién, en realidad son productos que sirven tanto para Play, para Compu, para Mobile también. Este es el A40 y ya notamos una diferencia. Te paso el auricular primero dale, dale. y me vas contando algunas características bueno, y yo voy agarrando el mix-up. A ver, la principal característica, primero, obviamente sí. que la calidad y la terminación de este producto es un producto de categoría Pro. Sí. No sé, es un producto que usan los profesionales. Se ve, a en simple vista se ve. La resistencia, la, digamos la forma que, que, que puede adquirir y uh -huh. demás son extremadamente importantes. El segundo punto importante es que están diseñados para el confort y para muchas horas de juego. Entonces, si yo me lo pongo, uh -huh. como calza, está bien la altura, sí. el, el movimiento del micrófono, la personalización del micrófono, me genera que puedo usarlo 6, 7 horas sin ningún problema. Bien. Y después, Viene la parte de la personalización. Eso, o sea, vos hablaste de personalización y... O sea, vos mirá cómo se sacan las... las todo imanes. Las, todo imanes. Entonces vos, viste, lo venís usando, está sucio, agarras, lo sacaste, lo lavaste, no tenés que desarmar, no tenés que agarrar un nada. Está todo imantado. Perfecto. Esto es personalizable, lo ¿Tapa voy a personalizar. Uh -huh. Las tapas se pueden personalizar, entonces podés pedir tapas con el diseño que vos quieras. Colores, diseño, personalización de acuerdo a lo que jugás, lo que, a lo que quieras. Cés. Y después el micrófono también se saca, entonces si vos el micrófono no lo querés usar de la derecha, lo querés usar de la izquierda, lo que haces es si sí. le sacás la tapa... Ah, mira cambiás la tapa que tiene que tener, Esto por supuesto, de la, edición, la, ¿verdad? la incorporación. Muy bien. Y, vamos, y lo y pones del otro lado. Cambiamos. También se mutean levantándolos. Exactamente, se Bien. mutean levantándolos. Bien, todo flexible, todo... todo flexible, todo personalizable. Sí. Y diseñado para resistir golpes, para resistir Bien. digamos jornadas largas de, de juego. Hasta ahora tengo un producto de gran calidad como el A10, un producto de muy buena calidad, superior y de buena terminación y buen diseño como el A40, pero quiero saber el gran diferencial que puede llegar a tener un auricular y que me puede llevar a elegir el A40 por sobre la 10 ¿Qué te permite hacer el Mixam? Primero sí. que el Mixam tiene entrada digital. Entonces lo podemos conectar a la sí. consola a través de la entrada digital. Bien. Lo que te va a dar una calidad de sonido superior. Uh -huh. El producto es un 7.1. Claro, ¿Está bien? Vas, a, o sea, vas a estar jugando y vas a sentir es dimensional. el dimensional. del juego. Claro, sí. o sea, viene con... Cuatro ecualizaciones pre pregrabadas también sí. se pueden personalizar, que es simplemente apretando este botón. Sí. Tiene Dolby, o sea, vos apretas este Mira. botón y ajustas el Dolby. Uh -huh. Y después tenemos, este es el mixer, ¿no? Acá, sí. vos, acá vos mixeás entre el sonido del juego y el sonido de las voces, porque, porque este producto, como es profesional, también está pensado para cuando están jugando en equipo. Claro. Con esto, podés ir cambiando. Podés ir mixeándolo. Y con Bien. esto. Va regulando el volumen Bien. del sueño. ¿Qué pasa si yo y mis amigos tenemos cada uno una 40 con un mix -an? ¿Podemos comunicarnos internamente? Se pueden conectar en serie, exactamente. Claro, y, y hablar, hablar entre, entre nosotros. Y pueden hablar entre ustedes y pueden mantener una comunicación sin que nadie de afuera lo escuche. Sin que nadie de afuera lo escuche lo pueden hacer con el mix-up. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá lo que tenemos es el G513 Carbon. El si G513 Carbon, sí, dale, levantamos. ¿Lo querés tenerlo? Ahí, Ahí va. Sí. G513 Carbon es un teclado de gaming mecánico uh -huh. con teclas g romer sí. que son las teclas eh, propietarias de Logitech, y es un RGB, ¿no? Ahí lo vemos, es un RGB que tiene la característica uh -huh. del juego es que cuando vos estás jugando, vos podés personalizar el teclado. Vos podés apagarlo todo y dejar ciertas teclas prendidas. puedes poner el color que quieras. O sea, el RGB no es solo por una cuestión de diseño, como lo estamos viendo ahora, que vemos que van cambiando las sí. luces y lo hacen Sino bonito. para personalizar y poder elegir en qué lugar. Exactamente. Al momento de jugar, te puede brindar mayor eficiencia. Sí. Una ayuda y mayor eficiencia. Lo mismo que, eh, que tenemos en otro tipo de controles. A ver, ¿qué tenemos acá? Ah, eso es como es una es joya. Ahí está. Podría pasar. Sí, podía ¿Por qué no? Ahí está, mira bueno, este lo vamos Sácalo a. Sácalo vos. Este es justamente, es la joya entre los mouse inalámbricos de Gaming de Logitech. Es un mouse que es personalizable, o sea, acá voy a mostrar, digamos, uh -huh. acá le podemos regular el peso que tiene adentro. Sí. Bueno, se le saca la tapita. Después es recargable, uh -huh. se puede de recargarlo, las teclas son todas programables, ¿está bien? Están claro. diseñadas para la resistencia, el scroll. Los periféricos, los accesorios, todo lo que pretendés tener una experiencia de juego interesante. Yo okay. te pedí para el final, solo me queda tiempo para mostrarlo tal vez, un poquito del tema de, del sonido, porque sé que eh, dentro de Logitech tenés Ultimate Ears y tenés productos de calidad y de diseño. Exactamente. Este es el nuevo Mega Boom 3, este uh -huh. es el nuevo Boom 3. ¿Y, ¿Y qué mejoras tiene versus el anterior? ¿Está bien? Porque nosotros venimos en esto como bien vos decís hace unos cuantos años y lo ponemos acá así. Las mejoras que tiene básicamente es la tela se cambió y se mejoró, entonces es más resistente. Sí. Viene con este botón que es un botón inteligente, que el botón te permite pasar las canciones, poner pausa sin necesidad de tener celular. Entonces vos podés tener el celular, ¿viste? Estás, estás en la pileta, bueno, son IP67, claro. entonces, no solamente que son resistentes al agua, sino también que pueden estar sumergidos hasta media hora, pero otro gran avance que trae este producto versus el producto anterior es que flotan. Ah. Entonces lo podemos dejar flotando en la pile, escuchamos música, así que para el verano... Flotan, se manejan con este botón inteligente, se pueden conectar entre sí, el sí tiene un modo sí. Party, ¿no? Exactamente, modo... Tiene un modo que se llama Party App que permite Up. conectar hasta más de 100, sí. todos juntos. La calidad de sonido obviamente mejoró, también mejoró el radio de distancia, ¿está bien? Sí. Porque pensado con este botón inteligente vos podés sí. tener hasta 30 metros el teléfono de donde está el parlante funcionando. Y controlarlo. Y otro gran atributo que trae versus el anterior, bueno, acá atrás está, el, está la dársena de carga, ¿no? Bien. Pero más allá de eso, podemos ponerlo en una base, ah. que también viene y se carga automáticamente con este conector. Entonces ya no necesitamos estar conectando, y poniendo y sacando el USB, Perfecto. sino que simplemente... Lo podemos cargar ahí. Bueno, muchas gracias Maxi por haber venido, por estar en este primer programa de Full Hard. Queríamos mostrarles una línea de productos, toda la línea de productos de Logitech y queríamos tener algunas novedades y las tuvimos. ¿eh? Las tuvimos con el Mega Boom 3 y las tuvimos también con la línea que está llegando a la Argentina de auriculares Astro. Nos vamos al corte y enseguida seguimos con más Full Hard. Y último bloque en Full Heart TV No te vayas porque todavía queda un montón de material En un ratito analizamos los celulares del momento Pero vamos a meternos en la segunda parte De la entrevista con Coscu Vamos a ir al lado empresario De este chico que tiene veintipico de años Y que tiene a cargo A un grupo de amigos Grupo de amigos que realizan un trabajo profesional Que son streamers ¿Cómo es ese lado? en el que tenés que mantener una casa, tenés que pagar también eh, lo que tiene que ver con el mantenimiento de esa casa y tenés que hacer algo, un negocio, un negocio sustentable que es el de transmitir tu vida en vivo. ¿En qué momento hiciste el clico? dijiste no puedo vivir de esto, voy a vivir de esto? Y Twitch tiene una, en ese momento Tenía un partner, sí. que eso es como lo que te empieza a, a redituar económicamente, que es lo, lo que te empieza a dar digamos, uh -huh. ganancia. Porque claro. antes de eso, sos un apostador que apuesta por la plataforma y que sí. no gana, cero. Antes de eso, vos necesitabas a Twitch, después de eso, claro. Twitch te Twitch empezó ten... a necesitar a vos. Exactamente. Uh -huh. Igual en ese momento era mucho más difícil tener un partner. Era 500 viewers permanente, que ya claro. es un número Fijo. grande. Sí. Sí. grande. Sí, sí, sí. Ahora, ahora la media es de 200, creo. Y te dan un, un, un partner igual al que me dieron a mí, pero bueno. Eh, igual mejor, eh, para, para vos mejor que esté, o no, y que sí, haya crecido todo exigente. alrededor, alrededor de, de ustedes, de la Cosquarmi. Es ¿no? que ese es mi propósito en, en Twitch hoy en día. Hoy ves un pibe que tiene talento y la Cosquarmi lo va a agarrar porque somos un grupo de buena gente que queremos hacer. No, no, no hay beneficiencia en la palabra, pero siempre que esté a nuestro alcance queremos sumar, no restar. Mm -hmm. Entonces vemos un pibe que, que le está metiendo, que es chico, tenemos dos pibes de 15 años que la rompen, uh -huh. streamers. Sí. Y que sin ayuda de la Cop Army claramente no, no no, no, tendrían el partner a los 15 años. Tendrían que haber esperado un montón sí. y ganado ha ganado un derecho de piso y todo eso, como en todos lados. Pero nosotros le dimos manija, manija, manija, y la gente los ama. Imagínate que son referentes por ahí para todo el colegio, ellos nos cuentan claro, que van al colegio no a los 15 es. años. Y un montón le piden fotos y otros lo bardean, obvio, porque viste la envidia como es allá en los sí. colegios. Pero los pibes son reconocidos. Y a mí no me pasó en el colegio de ser conocido no, para nada. Ya estabas en otra etapa. Claro, yo fui conocido a los 21. ¿Cómo, cómo te leí en algún lugar, cómo llegas a una reunión familiar? No ahora, a los 20, 21. Uh, eso o sea, está bueno. A los 20, ponele. Llegabas a una reunión familiar. Ahí viene. Ahí viene Martín. Ahí viene el Martín. Vago. ¿Dónde dejaste el joystick? ¿Dónde no, dejaste? no, no, peor. Ahí viene el vago. No tan hostigante, tipo. No, Tipo... No, porque familia. No, sé no, por no, igual siempre está el tío de confianza que te tira... Cómo como, como te está haciendo el pelotudo, ¿no? tendría que está con los libros, estás a full con el joystick. ¿En serio pensás que te va a servir eso? Eh, y es una generación... Yo tengo 27. Uh -huh. Y ahora los pibes, la joda, han venido chicos acá que tienen 16, 17 a jugar. Uh -huh. Tenemos un equipo de Fortnite y tiene uno de los chicos que se llama Tueico, que tiene 16 años. Viene la madre y el padre por ahí a la casa uh -huh. a verlo y piden permiso. Che, podemos verlo un rato. Como el padre... Eh, el padre de 2018, sí. que en vez de ir a verlo jugar al fútbol al hijo, sí. lo va a ver jugar al Fortnite. Bueno, que y no, eso que me no insulte, encanta. Que no Monumento. insulte como los padres. ¿viste? Claro. Que los padres del fútbol te meten una presión. Sí, sí, te meten presión. Mi viejo, <risas> nada que ver. Mi viejo, claro. cuando venía a buscar a jugar al fútbol, cero puteada. Todo bien, me decía. Yo la reventaba, la tiraba a la otra cancha. Bien, bien. Era <risas> piola, mi viejo. En ese sentido. Pero no, no. Me encanta. Y lo digo a la cámara. Está buenísimo que apoyen. Porque hoy en día los chicos tienen derecho a elegir. Si le gusta el fútbol, vayan a bancarlo a jugar al fútbol, pero si le gustan las computadoras, banquenlos también. Claro. No sientan que es algo que, que contraproducente para él. ¿Hay alguna cosa que hayas hecho de la que te arrepientas? No, hayas yo que es todo un camino, ¿sí? Hubo cosas que, que no estuvieron bien. Yo, de hecho, tengo, no sé, tengo streams típicos de, de, de, de adolescente que no piensa, no sé, por ahí te, te reís de alguien o, o, o, o marcas diferencias con alguien, eh, física quizás, eh, que empieza todo como un chiste y está bueno, entre comillas bueno, porque el sentido, del el River Boca, yo tenía mi River Boca allá uh -huh. y había uno que tenía rulos, que era un rival mío, y yo empezaba, no, mirá los rulos, de lo, el oveja este, los pelos sí. de lana, qué sé yo. Hay un montón de gente que va mutando y va borrando lo que era antes. Sí. Pero a mí me encanta dejarlo y que se note y que el chabón que ve, vaya a ver mis streams de antes, Vea que yo evolucioné, sé que, que tenemos una exposición que deja una enseñanza y que es una responsabilidad de la concha de la verdad y que no podés eh, desaprovecharlo así. Uh -huh. Hay todo también un, un, un mundo alrededor de, lo, de los streams tuyos y de todos, como un, unos resúmenes de lo que hacen ustedes en los streams. ¿Te gusta eso o te parece que están, te están choreando un poquitito? Está bueno porque nos da fama, nos da calor, nos da... Sí. ¿viste? Pero está muy malo porque lo hacen gente mala. Gente mala que saca el cuando se pelearon, saca el sí, con título, cuando, título, vendedor. título vendedor y encima que no tiene nada que ver porque lo descontextualizan. Uh -huh. Yo, ponle, siempre que me peleo con Frano, casi siempre, nos arreglamos al toque y decimos no da, uh -huh. porque vivimos juntos. ¿Quién no tiene peleas con claro. alguien que vive juntos? Es más, no me voy a olvidar nunca más, el día que hicimos nosotros con Frani íbamos a hacer una casa juntos y a hacer un streaming house, todo este proyecto lo íbamos juntos, uh -huh. los dos, espalda con espalda. Y el primer día que nos mudamos, nos peleamos. Ya el primer día, pero fuerte. ¿eh? peleamos fuerte. Y uno pone en el chat. Nunca me voy a olvidar esa frase. Acuérdense que van a durar tres días más y termina todo el proyecto. Mirá hasta dónde llegamos ahora. Eso que vaya en la vaya. <risa> La convivencia, ¿es una de las claves no solo de esta streaming house, sino de las, de las gaming house como las conocemos? Las gaming house son muy complicadas porque las gaming house son una estructura en la cual hay un jefe y ese jefe tiene que resolver problemas y el jugador es un jugador. Se le paga por jugar, dormir, jugar, dormir. Este es un club de amigos. Bien. Que es el mejor club de amigos. Tenemos la suerte de que sea el mejor club. Yo lo voy a decir siempre: somos los mejores. La Co Jugarme Bien. es el mejor club de toda Latinoamérica. Lejos. Estuvimos todo el día en la casa de Costco, así que el próximo programa vamos a tener más material, se va a poner más picante, va a hablar de la guerra entre streamers y youtubers, van a ver que, que va a estar muy bueno. Pero antes de irnos te prometimos hablar de los celulares del momento. ¿Cuáles fueron o cuáles son los celulares del momento? ¿Cuál es el celular del año? Fueron presentados hace poquito, arrancamos con el Note 9, este celular, que en su momento fue llamado Fablet porque era más grande que un celular, pero no llegaba a ser una tablet y que tiene la particularidad, más allá de tener una cámara de 12 megapíxeles, de doble lente, cada vez con mayor calidad, tiene la particularidad de tener el S Pen, ese lapicito que va a servir no solo para escribir, no solo para cortar, no solo para, para poder dibujar o diseñar, sino también para controlar a distancia nuestro celular, ya sea para sacar una foto o para, por ejemplo, en una presentación poder eh, estar moviendo o cambiando las diapositivas. Esto que estamos viendo es la realidad aumentada, es un manejo que se ha perfeccionado últimamente en los celulares y que el Note 9 lo incorporó también. La evolución a lo largo de tiempo de toda la familia de los celulares de iPhone, que es lo que estamos viendo y es el nuevo celular. No hablamos de un celular, sino de una línea de celulares. Tenemos que tener en cuenta que fueron presentados tres, el XS, el XS Max, y el XR. ¿Cuál es la diferencia entre estos equipos? Mientras también compartimos imágenes de lo que fue la presentación del Note 9. La pantalla, la calidad de pantalla. Dos de ellos tienen pantalla OLED como el iPhone, el iPhone X que fue el primero de esa línea en tener este tipo de pantalla. Y también el tamaño de las pantallas. Cuando hablamos de XS Max hablamos del iPhone más grande del mercado presentado hasta el momento por Apple. Un celular con una pantalla de 6,5 pulgadas por supuesto con una calidad y con algo que viene potenciando hace tiempo Apple, que es el Face ID, la posibilidad de desbloquear tu celular directamente con la cámara frontal del equipo. El Note 9, eh, nos quedaba esto por contarte, lo que ha transformado al Les es en un mando a distancia y lo que permite ahora, a partir de la conexión tan solo con un cable, y con un monitor, transformar el celular en una computadora. Esto se llama DEX y es un concepto que de hace un tiempo viene planteando Samsung y que quiere que sus equipos, a partir de... La primera edición era con una base y apoyándolo en la base y lo lograbas a partir de ahora es directamente conectando con un cable y con un monitor, y periféricos por supuesto, con un mouse y con un teclado, transformar tu celular en una computadora Y al fin y al cabo, con el potencial que tiene, con los 6 GB de RAM u 8 GB de RAM dependiendo del modelo, con los 126 de almacenamiento, eh, 128 de almacenamiento, perdón se ha transformado en cierta manera el celular en una compu y está bueno que se aproveche y se optimice de esta manera antes de irnos queremos contarles que estamos muy contentos, ¿por qué? porque Full Hard fue premiado como el Partner de Gaming del Año por eh, Pulso IT vamos a irnos con imágenes de lo que fue esa premiación y nos reencontramos la semana que viene